¡Hola Vilatans y Vilatanas! La Navidad está cada vez más cerca y os presentamos el concurso de decoración navideña. Se valorará que los pisos y ventanales estén bien decorados con motivos navideños, las manualidades y que se pongan viancicos o canciones navideñas durante la visita del jurado. Para inscribiros, mandad un mensaje privado al perfil de Facebook de Estudiantes Vila Universitaria especificando vuestro piso. Tenéis tiempo hasta el 4 de diciembre para apuntaros. Pasaremos a ver los pisos del 9 a 14 de diciembre. El premio consiste en un lote de productos alimenticios como turrones, embutido, dulces, cerveza, cava, olivas, bombones y para cada miembro del piso 100 impresiones en el pupurri. Al llegar estas fechas tan señaladas, los horarios de la oficina cambiarán un poco. En el cartel podéis ver qué día abriremos con horario reducido y cuándo estará cerrada. Aún así, el personal de seguridad estará a vuestra disposición. Como cada año, hacemos una campaña de recogida para colaborar con el Banco de Alimentos de Serdañola. Podéis dejar vuestras donaciones de alimentos del 4 al 18 de diciembre en el Frankfurt, la oficina o en la sala K. Os recordamos que la sala K, situada en el mismo bloque, está a vuestra disposición ya sea para estudiar, hacer trabajos en grupo, leer u otras actividades. Está abierta cada día de 15 a 22 horas. También podéis informaros de los proyectos y actividades que se hacen en la Vila, como el GATMOIS, DINAMIZACIÓN, la Liga de Fútbol o la Vila TV. Los colaboradores estarán ahí todos los martes y jueves de 18 a 20 horas para informaros. Nos vemos después de las vacaciones. Disfrutadlas mucho y felices fiestas.